Hola que tal amigos y futuras leyendas de youtube. En esta ocasión les quiero traer una manera diferente de ver el juego MLB de Show. He creado lo que se llama minijuegos. ¿Y qué es el modo minijuego? Pues va a ser una serie de acontecimientos que se dan a lo largo de, de los partidos que yo voy jugando y que ustedes me van a ayudar a catalogar si son válidos o no válidos. O digamos más bien si la jugada es safe o es out. Así que ustedes, en sus casas, van a poder jugar conmigo a este divertido juego. Yo voy a poner los vídeos y mientras los vídeos van corriendo o van pasando, ustedes tienen que adivinar si la jugada será safe o será out. ¿Qué van a ganar? Pues no van a ganar nada. <risa> pero seguramente que vamos a echar un rato muy agradable, ¿vale? Trataré de traer estos vídeos cada semana para que podamos divertirnos y pasándolo bien. Así que sin más, dentro vídeo. Y empezamos de una vez. Viene la primera jugada. Batazo hacia el left field. ¿Esto qué ustedes creen que será? ¿Safe o out? Piénsenlo bien. ¿Safe o out? Miren el ángulo. Se acerca la bola. Oh, <risas> si dijiste out, has perdido. Bueno, y aquí tenemos otra jugada: un batazo. Que veremos a ver si será safe o será out. Ustedes, ¿qué piensan? Batazo que se dirige hacia la parte central del terreno, más concretamente hacia el lanzador. ¿Qué piensas? ¿Que será safe o out? Decide. Veremos a ver. Ay, ay, ay, ay, ay, que la coge, que la coge Oh, va a ser que no <risas> Si has dicho que la pelota sería atrapada, has perdido Desde luego, es otro save oh, Y en esta jugada, no lo tengo tan claro porque Aunque el batazo fue muy alto Bueno, los dejo a ustedes que juzguen por ustedes mismos ¿Honron o no? Um, ahí parece que sí. ¿Qué dirán ustedes? Uf. Ha dado en la línea, creo, amarilla. Si no me equivoco... Dan la línea amarilla, o sea que es un home run. Sin embargo, no lo cantaron como tal. Bueno, no pasa nada, porque en el mundo del béisbol nunca se sabe. Aquí tenemos otra jugada, batazo por el medio. ¿Esto será safe o será out? ¿Ustedes qué piensan? Damos una vuelta a la imagen. ¿Qué piensas? ¿Safe o out? Boom, safe, <risas> chocó en la base la bola. ¿En esta jugada será foul ball o no? Mirar, estar bien atento. porque parece una cosa puede parecer otra. Que se acerca, no sé, no lo tengo claro. Ustedes qué piensan que ¿O qué es Fairball? A mí me gusta, pero ¿sabes qué piensan? ¿Fauball o no? Espero que te lo hayas pasado bien, que te hayas divertido con este nuevo modo de juego al que he llamado minijuegos en el juego MLB The Show. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar ahí. Ayúdanos a que el canal siga creciendo. Comparte el vídeo, manita arriba. Y suscríbete al canal y activa la campanita para que puedas seguir disfrutando de todos nuestros contenidos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.